Eh, igual la gente está en un computer.com. Hoy traigo un vídeo de Cotmobile. Eh, he estado jugando eh, estos días bastante. Pero bastante, vamos. Eh, es decir, es lo único que he estado jugando casi. Eh, he estado jugando con el Norre, he estado jugando con Guante. Y pues he subido hasta el nivel 61. También he estado jugando partidas igualadas y he subido a Liga de Maestros. Bastante, bastante guay y pues yo sé, me he echado unos, unos cuantos amiguitos de estos que te van agregando en como estabais jugando y tal y la verdad es que me, me he viciado bastante soy nivel 76 del pase de batalla eh, tengo un montón de cost points eh, y la, puedo, comprarme, puedo comprarme de aquí armas lo que pasa es que no, no estoy interesado en comprarme ninguna ahora mismo la verdad Ahora mismo no hay ningún arma que, que me interese porque el arma más chetada actualmente del juego es la AK117 esta, eh, pero la tengo ya que te la dan cuando llegas a cuando llegas a maestro, eh, pues te la dan y la tengo aquí con el camuflaje star. Yo tengo mi personaje con el camuflaje star bastante chulo con su mochila su su AK y la pistola y luego tengo aquí pues una PW que es bastante guay aquí tengo la ULE esta que es la ligera, que está bastante bien también aunque la PW no me gusta tanto como es la AK-74U aquí AKS-74U eh, esta está mucho mejor ¿Qué pasa? Que no la pongo porque no tiene camuflaje. Y además esta la, la he estado usando últimamente más. Así que está muy bien. Esta, la, esta la, uso, la uso a veces en dominio cuando estoy jugando en competitivas por el escudo transformador este. Y porque te mueves más rápido, pero aún así no sé. Esta es la clase que más uso. Esta de aquí y después está la ULS, está la ligera pues cuando tengo que usarla verdaderamente no la uso mucho suelo usar siempre esta que es el meta y aquí en el último el, el sniper que pues bueno eh, poco a poco voy mientras más, más nivel vaya consiguiendo pues más de esto voy pues desbloqueando más más cosas como el, el especialista y eso pero por ahora como es el sniper, el sniper es estar quieto y poco más, pues o no, no le he metido nada. Eh, así que nada, pues eso sería, vamos a jugar eh, dos partiditas, porque son ese cortitas, y a ver a ver qué tal sale. Vámonos chavales, vamos ahí. Están, están tomando B. ¡Eh! nos han tomado B, tío. ¡No! Uf, uf, uf. Estamos perdiendo C. ¿Cojones? Tío. ¿Cómo nos pueden tomar C, tío? ¿Me ha tocado, me ha tocado el, el equipo patata o qué? A ver Vale, equipo Uf. Madre, madre, vaya sacada Vaya sacada Vamos. Vale Vale Viene otro por... No sé dónde Ahí no, aquí Predator. Vale. Otro Predator. Estoy matando yo solo, ¿eh? Vale. Lol. ¡No! Aliada. Vale Vale ¡No! ¡Oh! Vaya ¡Buah! Oh. Vale más una cosa Bastante... A ver, podría ser, podría ser Una pedazo de guarrata Pero creo que mejor no, ¿no? O sí, no sé ¿Me marco un V-TOL? Espérate Dios, ¿y está triple? Buah, qué mal lo he hecho Bueno, V-TOL Chao No A esto yo Hola, ¿qué cojones? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha, qué ha pasado? Vaya, vaya, cómo se ha bugueado, ¿no? No, tío. Se está bugueando el juego, ¿eh? Lo he bugueado. He bugueado el juego. ¿Qué cojones? Pues ya estaría. A ver qué tal. Qué tal ha salido la partida. Oye. Sacada, ¿no? En verdad. Ha sido una pedazo de sacada. Muy buena baja. La verdad bastante normalita. Pero ahí dentro del spawn. Ahí a full. Bien, bien, bien, bien. A ver cuántos puntos. He tenido que sacar bastantes puntos. No, me que habría hecho un montón de... ¡Buah! ¡Buah! Locura. Vale. Vale. 57 baja, chavales. ¡No bad! ¡No bad! Vamos a, vamos a jugar otra partidita, a ver qué tal. Vale, pues estamos aquí en la segunda partidita. Vamos a jugar esta vez eh, a Yaque. Y pues... Vamos a seguir con la AK-117 Voy a ir directamente aquí A ver ¡No! Uf. Un poco más y me, y me dan, ¿eh? Vale, nos metemos Nos metemos en B Tiro un UAV Vale por aquí viene por aquí otro eh viendo no ese se va tengo, tengo granada vale no me dado no. ¿No? Vale, está bien Vale, estamos dando, eh. Esta gente estamos dando par pelo con... Tengo allí un sniper o oh, dentro hay otro, eh. Vale. Tengo Wow para esta ronda y. Y la y el arco. Y me queda relativamente poco para. Me queda relativamente poco para el v -tall. Que no sé si lo conseguiré para esta. Oye. A esta ronda. Esperemos que sí, ¿no? A ver si tomo C. Un plan B. Por aquí tiene que venir gente. Vale. vale. Predator triple. Vale. Voy a palmar, pero vamos, da igual. El Predator en este mapa es... Es feo, ¿eh? Pues se esconden en la casa. No hay quien lo saque sí. Y además el Predator se mueve como quiere y cuando quiere Eh Que perdemos C tío Vale Nada, imposible Imposible allí no, pero ya está Ya hemos ganado Ya hemos ganado Y creo que la última kill La ha sido mía, ¿no? En el v me imagino El v está muy chetado está, está demasiado chetado La verdad Me puedo hacer en cada partida no sé cuántas kills, tío. Me puedo hacer perfectamente. 50 otra vez me he podido hacer. Más o menos, no sé, no lo sé. No tengo ni idea. Menos, yo creo que menos, ¿eh? Yo creo que me he podido hacer. Ah, muchísimo menos puntos que el anterior. En esta, en esta partida, en comparación con la anterior, mucho menos puntos. 42. Que también está muy bien. Está muy bien también 42 puntos. Pues eso habría sido todo, yo espero que os hayan gustado las partiditas. Si queréis más vídeos de MOBILE, ya sabéis, darle like y yo lo traeré eh, dentro de nada, bueno, dice dentro de nada, dice próximamente, como aquí, van a salir los zombies. Que me gustaría jugarlos, la verdad, porque está, en plan, soy muy fan de los zombies. Y además, si queréis. Eh, si sí, veo que le dais apoyo al vídeo y queréis más, más vídeos de conmóvil. Eh, voy a traer alguna partita de Battle Royale. Que he jugado ya bastantes con Guante y con, y con Norre. Somos un team bastante bueno, la verdad. Y pues eso. Eh, ahora mismo yo estoy en el 1 eh, Esta gente creo que está en, en, más, en rangos más bajos. Pero bueno, podemos hacer un Robot to.. Un rostro maestro increíble, espectacular. ¿Cuál es el máximo? Rostro legendario. ¡Puah! No sé. Ya ya veremos. Eh, una, una operación de especialista. Nueva. Pues eso. Y ya aquí en el multijugador Pues en partidas igualadas. También podemos intentar hacer algo por el estilo. Lo que pasa es que en las partidas igualadas. Es muchísimo más complicado. Porque aquí ya empiezas a ver. la gente que juega... Que juega que tiene, que tiene muchísimo nivel. Eh, Llegar a legendario. Que verdaderamente... lo diréis, bueno, tampoco te quedan tantos. Es bastante, es bastante. Porque por cada partida ganada te pueden dar 20-30. Depende de lo que hagas en la partida. Y cada nivel son... Pff, 300 puntos o algo así. Yo claro, yo cuando llegué a este, a este rango y conseguí esto dije... No más partidas igualadas. Así que nada, ya bueno, depende de lo que me digáis en los comentarios y depende del apoyo y ya ya os leo. Así que nada, lo dicho, aquí voy a dejar este capítulo, espero que os haya gustado y ya. adiós.